Te daré mis consejos más personales no solo para no engordar y verte más joven, sino también para mantenerte saludable. ¿Cuál es mi desayuno? En mis desayunos, por ejemplo, todos los días me consumo dos huevos con sal del Himalaya y mantequilla, nunca margarina ni cremas de leche o en su defecto aceite de oliva y completos pero no fritos. Si son orgánicos, 100% mejor los preparo en formas de huevos poché o hervidos, pero jamás les agrego grasas transdañinas Y por lo general también preparo una banana, un pedazo de papaya lechosa y un café negro. Lácteos. Jamás consumo el café con leche, aunque no niego que es muy rico, pero yo los lácteos los elimino de mi existencia ya que me provocan muchas alergias y a veces un tipo de asma que en mi vida jamás antes había padecido. De hecho, cuando los eliminé, desaparecieron las alergias en su totalidad, era otra vida, podía respirar día y noche muy bien. Además, también coloqué deshumidificadores en los closets para la humedad. Créeme, yo era una mani nueva en cosa de meses. También consumo mucho, cuando las consigo, toronjas rojas, me encantan. Por lo general, las consumo con el desayuno, una toronja al día. Déjame en los comentarios si te gustan este tipo de videos con mis consejos de salud muy personales para seguir haciéndolos regularmente con más consejos para ti. Era cierto lo que decían algunos especialistas, había que eliminar los lácteos. Y créeme, fui a muchos alergólogos que me recetaban pura medicina química para respirar que lo único que me producían eran otros problemas peores, además de más angustia. Medicina química no te voy a negar que la medicina química es muy necesaria en muchos casos avanzados o de extremo ahogo y para muchas otras enfermedades muy avanzadas donde ya lo natural por lo mucho que tardan en hacer efecto no podrían salvar una vida, pero por otro lado se han visto casos donde deshacen a un paciente y esta misma medicina natural le ha salvado la vida. También sufrí de neumonía y si no hubiese sido por este tipo de medicinas químicas no estaría ahora contándoselo a ustedes, pero debemos de poner de nuestra parte para dar con la causa y su solución definitiva y no consumir medicina química por cualquier malestar que podamos sentir y mucho menos sin dar con la causa. Por ejemplo, si siempre tengo dolores de cabeza, voy y me tomo una pastilla para el dolor porque no voy a estar sufriendo tampoco, pero si veo que todos los días me da, ya debería ir buscando la causa y atacarla. Vivir sin medicamentos, algo más que he aprendido en esta sobrevivencia en Venezuela donde me han faltado los medicamentos es a subsistir sin ellos y este canal de hecho lo creé para poder ayudar a otros en lo mismo, para que dejen la dependencia de los medicamentos y se vayan por lo más natural que siempre es lo mejor pero de lo cual no se debe tampoco abusar. Conozco mucha gente que en las gavetas de sus mesitas de noche en sus cuartos, tienen cajas y cajas de medicinas para la tos, para el dolor de cabeza, para la gripe, para el asma, para el dolor de estómago, las vitaminas y para porsia ah, y para enriquecer a las farmacéuticas a costa de su salud y de su vida. ¿Cuál fue la razón de este canal? Este canal está creado para que tú que me estás viendo botes o dones esos medicamentos lo que te haga sentir mejor y te empieces a cuidar con lo más natural posible. Otra cosa, cuando bajes de peso y tengas más energía, muchas de tus enfermedades o malestares desaparecerán así de simple, como por arte de magia. Frutos secos Una de las cosas que recomiendo mucho son los frutos secos porque están repletos de nutrientes y antioxidantes, además te sacian muchísimo. Consume un puñito de ellos cuando tengas mucha ansiedad por comer. Si sí son caros porque son superalimentos y casi todos los superalimentos son costosos, pero si inviertes en medicamentos no es mejor que lo hagas en tus alimentos, recuerda que tus alimentos sean tus medicamentos. Cloruro de magnesio, algo que no suelto jamás es el cloruro de magnesio, de hecho casi todo el canal está dedicado a él, ¿por qué? Pues porque me ha salvado prácticamente la vida a tantos problemas de salud, sobre todo los nerviosos y de ansiedad, y antes no dormía, ahora sí y sueño delicioso. Si quieres saber más sobre él, en el canal tengo varios videos muy explicativos y completos que te indicarán para qué sirve este mineral, cómo prepararlo y cómo consumirlo. Y ahora, ¿qué alimentos debes consumir? Es cierto que no a todos nos prestan los mismos alimentos. Tú debes ir dando con lo que mejor te va. Por ejemplo, las carnes rojas no son buenas consumirlas con ningún otro alimento y mucho menos con lácteos. Y debes hacerlo en horas tempranas del día, acompañadas de un vinito tinto o una cerveza para que las digieras bien, ya que éstas tienen su tiempo de digestión de varias horas. No es como si te comieras un pan en la cena. Carbohidratos, azúcares y lácteos. Hablando de pan, pues la mejor forma de perder peso y enfermedades es abandonando definitivamente el pan, las harinas de todo tipo. Sí, escuchaste bien. Ni siquiera integrales, pasta, bollería. Dulces de todo tipo, frutas dulces, también repito, los lácteos y azúcares en general. En todo esto entra la comida chatarra o procesada, gaseosas y toda esa basura de comida deliciosa que a casi todos nos encanta y que solo debemos consumir como máximo una vez por semana. O prefieres tener 10 minutos de placer y 50 años de enfermedad. Tú decides, todo requiere de un sacrificio y te digo, no es tal tampoco porque yo no dejo de comer bien sabroso igual. Pero ahora, ¿cómo dejar estos venenos tan deliciosos? Todo esto no debes hacerlo de golpe, no, debes hacerlo poco a poco. No puedes soltar el pan porque estás desnutrido y tu cuerpo pide nutrientes y nosotros equivocadamente le damos pan, el peor de todos los alimentos. Debes dejar de consumir estos de a poco, un día compras menos harinas en tus compras y a medida que tu cuerpo se vaya nutriendo mejor, te pedirán menos alimentos, lo importante es no tenerlos en tu cocina nunca. ¿Y qué es lo dañino de estos venenos tan deliciosos? Te recomiendo escuches el audiolibro que tengo en el canal del Dr. David Permuter, Cerebro de Pan. Allí él te explica por qué hacer todo esto que te indico y su relación con las enfermedades como Alzheimer, Parkinson, diabetes y muchas otras autoinmunes. En mi almuerzo allí es cuando consumo mi trozo de 150 gramos aproximadamente de carne roja con grasa, porque eso te lo explica el Dr. David Permuter en su libro. Consume grasas y colesterol para tu cerebro. Ojo, pero sin exagerar, porque todo en esta vida en exceso hace daño. Me preparo una ensalada de aguacate y tomate, los primeros como te dije, la grasa vegetal y animal para el cerebro, y el licopeno excelente del tomate que me como como si fuera una fruta hasta dos veces al día, cuando tengo antojos y no tengo frutos secos. Nunca me falta un buen pedazo de brócoli porque también está considerado un superalimento al igual que el tomate y el aguacate. Entre mis condimentos nunca dejo de consumir mi sodio de la mejor calidad o oh, sal del Himalaya, sin yodo y sin flúor y en cantidades normales sin exagerar, ya que nuestro cuerpo no funciona sin el sodio. Nuestro cuerpo está repleto de sodio y lo necesita para funcionar bien. Se lo quitas y comienzan los problemas de debilidad y de salud. Nunca dejo de condimentar con ajo y cebolla. De hecho, me los consumo crudos y nunca he tenido problemas de malos olores por ellos. Eso sí, trata de no hacerlo estando en una comida romántica, por supuesto. ¿Y los acompañantes para tu carne? Bueno, un buen vino tinto para acompañar tu carne sería lo ideal. Para lograr una tremenda buena digestión. Por razones obvias en Venezuela, yo no lo consumo. Pero sí, puedes hacerlo siempre o con una cerveza en tus comida sin exagerar. Y en la cena consumo algún consomé que me quede bien sabroso, pero por lo general no me da hambre y si sí me provoca, porque créeme, al consumir carne en los primeros días quizás te siga dando hambre y ansia por comerlo todo. Pero luego tu cuerpo se va llenando de nutrientes y vas a dejar de tener esos antojos. Ya sabemos que la carne es el alimento que mejor cantidad de nutrientes posee. Lamentablemente es la única forma de estar verdaderamente saludable, es decir, comer bien y nutritivo. Mi padre que fue argentino y que ya no me acompaña, consumía muchas carnes rojas y con mucha grasa y nunca lo vi sufrir ni de gripe. Pero sí enfermó de cáncer por el cigarro, porque fumaba mucho y eso se lo llevó. Otra forma de alimentarte es consumir muchos alimentos y saber hacerlo muy bien, es decir, tener por lo menos un máster en comida vegana o vegetariana para que no te ocurra lo que le sucedió a nuestra colega querida Raubana. Y entre los antojos, tampoco te niego que una vez por semana voy y me como todo lo que me provoque, por ejemplo un helado bien grande, un dulce tamaño de torta completa, etc. Claro, somos humanos y perfectos no somos. Pero solo debes hacerlo una vez por semana, máximo dos veces, no más de allí, si no quieres ver luego los efectos en retroceso. Nunca me faltan mis bananas, las adoro y son ricas en potasio y muchos nutrientes más, tal cual un superalimento. Como no consigo muchos superalimentos en Venezuela, los consumo en tabletas naturales, los cuales trato de conseguir fuera del país, como el resveratrol de las uvas, la taxantina del omega 3, porque aquí casi no se consiguen pescados. Entre las vitaminas y minerales, consumo un multivitamínico que tiene vitaminas de la A a la Z, complejo B, trato de tomar sol diariamente de la mañana por la vitamina D, sin broncearme, camino mucho y también consumo mucho aceite de coco buenísimo para el cerebro, dos cucharadas al día, magnesio, colágeno para la vista en láminas y todo esto lo consigues por mi tienda online de Amazon abajo en la descripción de todos mis videos. Para el sistema nervioso y para mantenerme tranquila ante este proceso tan difícil en mi país Venezuela, consumo un chorrito de esencia de valeriana natural con agua al día, además de mi cloruro de magnesio y con eso paso el día tranquila y relajada, no dopada ojo, eso es otra cosa, la valeriana no te hace sentir dopaje sino simplemente te ayuda a sentir serenidad, tranquilidad, sosiego, relax, simplemente la amo. Antes, cuando me daban ataques de ansiedad que no conocía este mundo de lo natural, me recetaban Tafil tres veces al día y Prozac diario, por varios meses, así estaría de mal yo. Y créeme eso sí, era vivir dopada. Aunque era rico estar así, porque no te voy a negar que era delicioso, estar siempre como en las nubes, sin sentir sufrimiento, tomar todo con esa alegría que daba el dopaje, también es cierto que ya luego no lo podía dejar de consumir. Fui una adicta total, allí es cuando dije, esto no puede seguir así. Ataqué la causa de forma natural y nunca más tomé dopajes. Esta sabiduría que te da el informarte y tener algo de conocimientos e ir mejorándolo porque no lo sabemos todo, es lo que me ayudó a superar esta crisis de pánico y ansiedad que sufría, además de primeramente la mala nutrición que poseía y que me la generaba. Entonces, en resumen, elimina de tu vida y sobre la faz de tu cocina todo lo que es carbohidratos, azúcares y lácteos, y verás como tu cuerpo y tu vida cambia para bien. Sustituye todo ese veneno por superalimentos. Espero que esta información te haya podido ser de ayuda. Si es así, no olvides suscribirte. Y si necesitas alguno de los remedios nombrados en el canal y no los consigues en tu ciudad, puedes ir a la descripción del video en mi tienda online. Allí lo encontrarás en diversas presentaciones y que pases un feliz y maravilloso día.